Hola chicos este es mi primer fanfic que hubiera pasado si Naruto era nieto de Asirama y Madara. Capítulo 2. Naruto dijo yo me llamo Naruto Uzumaki como que no estoy muerto entonces dónde estoy el Kyubi te responderá mi nombre todas las personas me llaman Kyubi pero mi nombre es Kurama. Naruto Kurama porque atacarte la alde. Aparecieron dos personas uno de ellos dijo nosotros te explicaremos unas partes Kurama vio dijo así que fallaste tu chakra en Naruto Minato. Naruto dijo que está pasando, Kurama. Ellos son tus padres. Naruto dijo cómo y por qué me abandonaron. Kusina corrió a abrazar a Naruto. Minato también fue a abrazarle a Naruto, así siendo un abrazo familiar. Kurama les vio, dijo un abrazo familiar. Que nostalgia. Se rió Minato se separó. Le dijo Naruto, como ya sabes, eres mi hijo, Naruto. Pero papá, por qué me abandonaron, está solo y triste. Kusina dijo, discúlpanos, Minato, te explicaré lo que pasó. Hace cuatro años el Kyubi atacó la aldea supongo que sabes eso Naruto. Naruto pero el cuarto acabó con él. pero él está acá. Minato si lo que pasó fue que lo tuve que sellar en ti Naruto. Naruto le dijo cuál fue el motivo. Kurama porque alguien rompió el sello de tu madre donde me mantenía sellado. Ese era un Uchiha. Me controlo para que atacara a la aldea. Minato al Kyubi no se puede matarle ya que él es puro chakra, por eso tuve sellarlo en ti Naruto para que así no le controle ni acaben con la aldea. Naruto pero el cuarto acabó con él entonces papá tú eres el cuarto le pregunto. Minato si me olvidé yo me llamo Minato Namikaze. Tu padre. Kusina mi nombre es Kusina Uzumaki. Tu madre Naruto pero por qué abandonaron cocina nosotros no te abandonamos sino que morimos cuando sellamos al kyubi Naruto Naruto dijo entonces estoy muerto yo también. Kurama ya te dije no estás muerto chico. Porque mis padres están aquí Minato, estamos en tus subconscientes porque yo sellé un poco de chakra en ti Naruto para que sepas quiénes fueran tus padres supongo que el ocaje no te dijo que éramos tus padres. Naruto sí lo pregunté pero no me lo quiso decir. Minato, como lo suponía, supongo que lo hizo para protegerte de mis enemigos. Naruto, ahora entiendo por qué ocaje, no me lo quería decir. Minato, me queda poco tiempo, Naruto. Te diré rápido, Naruto. El día del ataque, un enmascarado liberó el sello. Me enfrente con él y me dijo que era Madara Uchiha. Él no era Madara Uchiha, pero sentía un poco de chakra de Madare. En él había tres tipos de chakra: uno que se parecía al de Madara, el otro era algo familiar, pero no sé de dónde. Pero el otro se parece al de tu madre, pero no es. Ese enmascarado planea algo que en un futuro será una amenaza. Naruto por qué me dices eso. Minato por eso quiero que sepas que tu abuelo es Madara Uchiha y Asirama Senju dos ninjas en su época leyendas porque Madara era mi padre por eso supe que ese enmascarado no era Madara. Cocina. mi madre es Tsunade Senju, pero solo saben pocas personas que Tsunade es mi madre porque me quería proteger del consejo por el consejo de la aldea. Te pone en restauración ya que mi madre ya era mayor y yo tuviera que hacer la restauración de clan. Por eso me llevaron a donde mi bisabuelo, el líder del clan Uzumaki. Después me mandaron para aquí para ser Hinchuriki. Después conocí a tu padre. Naruto si Tsunade está viva porque no vino para cuidarme. Minato lo más probable es que piense que estás muerto. Naruto entiendo. Minato está por desaparecer con Kusina le dijo Naruto cuando este solo pon sangre en tu ombligo. Así desaparecieron. Naruto que se puso triste al ver que sus padres se fueron los ojos de Naruto se pusieron de color rojo con tres aspas Kurama vio eso dijo cómo es posible. Naruto le dijo qué pasa. Kurama le dijo tus ojos. Naruto qué pasa con mis ojos veo diferente veo con todo claridad y un poco lento. Kurama le dijo que se calmara Naruto así se calmó así su chakra se estabilizó así sus ojos regresaron a azules. Naruto le dijo que me pasó. Kurama es que despertaste el Sharingan Naruto desperté el Sharingan. Si dijo Kurama solo los uchías pueden despertarlo pero tu padre es un Uchiha y tu abuelo por eso lo has despertado dijo Kurama. Naruto dijo ¿Qué puedo hacer con esos ojos Kurama. Kurama le dijo puedes copiar Jusus puedes detectar Genjutsu, puedes ver con más claridad y puedes predecir los movimientos de tus oponentes. Naruto en serio dijo. Kurama si pienso te entrenaré con para que seas un ninja muy fuerte. Naruto dijo Sí pero como sal de mi subconsciente le dijo Naruto y como vuelvo Kurama le dijo Haz que diles de aquí y para entrar ponte en la posición de meditación Naruto dijo está bien. Kurama le dijo no le digas esto a nadie Naruto entiendo así desapareció del lugar. Kurama le dijo Naruto sufriste mucho y así tienes entusiasmo. Naruto se despertó vio al ocaje. Hola ocaje sama le dijo el ocaje le dijo hola Naruto veo que despertaste. Naruto si ojichan el ocaje pensó hasta que por fin ya no me dice ocaje sama. Naruto ojichan porque los aldeanos me atacan. El ocaje le dice porque los aldeanos no saben diferenciar entre una cosa y la otra. Naruto le dijo como que el Ocaje Naruto me enteré que te botaron del orfanato, el Ocaje sacó una llave, le dio a Naruto, le dijo por eso te cobré un departamento. Naruto dijo gracias Ojichan. El Ocaje entonces vamos a que te muestre el departamento. Naruto le dijo sí. El Ocaje en su pensamiento al menos dejó de preguntar. Así se fueron para el departamento. En el camino los aldeanos lo estaban mirando con con odio a Naruto, pero al Ocaje lo veían con entusiasmo. Llegaron al departamento. Naruto abrió la puerta vio que estaba equipado la casa. Naruto le dijo gracias Ojisan. El ocaje le dijo es pequeña pero es perfecto para ti. Naruto sí. El ocaje le dijo Naruto tengo que irme. Naruto ya. El ocaje así se fue. Naruto se puso a correr de un lado a otro para ver qué había. Al siguiente día. Naruto estaba en el bosque que estaba alejado de la aldea. Naruto se puso a meditar para hablar con Kurama. Naruto, ¿cómo estás, Kurama? Kurama le dijo que hay cachorro. Naruto le dijo, No me digas así. Kurama solo le vio con una sonrisa. Naruto le dijo, Eso no importa, pero me dijiste que me ibas a entrenar. Kurama así lo había olvidado. Naruto le dijo, Con que empezaremos. Kurama le dijo, Has a tener que fortalecer tu cuerpo, Naruto. Naruto le dijo entiendo, Kurama le dijo tienes que correr alrededor de la aldea por lo menos tres vueltas para comenzar. La cara de Naruto cambió cuando Kurama dijo tres vueltas sobre la aldea. Kurama empiezas a dar las vueltas. Naruto le dijo no crees que mucho para mí. Kurama si quieres ser un ninja fuerte tienes que dar las tres vueltas a la aldea. Naruto le entonces voy a darlos. Naruto quería ser fuerte para si algún día llegara a ser Okage y para ser reconocido. Pasaron dos horas Naruto estaba cansado estaba en el suelo. Kurama le dijo levántate. Que tienes que hacer algunos ejercicios. Naruto le dijo más. Kurama le dijo que sí. Naruto le preguntó cuál es el siguiente ejercicio. Kurama el siguiente ejercicio es que vas a tener que hacer 30 lagartijas 30 sentadillas eso es lo que tienes que hacer hoy. Naruto le dijo tengo que hacerlo para ser como lo padre fuerte. Después de un mes. Naruto durante todo el mes estaba haciendo los ejercicios que le dio Kurama. Naruto estaba sentado. Kurama le dijo, Naruto, desde ahora vas a tener, tener que controlar tu chakra. Porque tienes demasiado chakra se te va a dificultar. Pero te puedo enseñar algo. Naruto dijo que que que es. Kurama es una técnica que se llama Kajibushin, es una técnica de clon de sombras. Naruto, ¿cómo se hace? Kurama, pon tu mano en forma de cruz y di Kajibushin. Enfoca un poco de chakra. Naruto lo hizo pero como no sabía cómo usar su chakra se excedió e hizo mil clones. Kurama se sorprendió al ver la cantidad de clones. Pensamiento de Kurama tienes demasiado chakra para su edad. Kurama le dijo Naruto creo que excediste con el chakra. Naruto no se controla el y chakra. Bien. Kurama entonces intenta subir ese árbol. Naruto es muy fácil. Kurama pero con los pies. Naruto no se puede. Kurama si se puede solo tienes que enfocar un poco de chakra en los pies para poder tener agarre así puedes subir. Pero si pones demasiado chakra el árbol se romperá. Pero si pones muy poco te caerás. Naruto entiendo entonces tengo que poner el chakra exacto. Kurama sería mejor que tomes impulso para subir para que si no se te dificulte. Naruto entiendo fue corriendo hacia un árbol Naruto estaba subiendo pero sintió que se rompía el árbol así saltando para no caerse. Naruto todo el día esto practicando. Naruto ya pude subir. Kurama se sorprendió. El pensamiento de Kurama solo un día estuvo practicando. Naruto le dijo ahora que tengo que hacer Kurama. Kurama le dijo ahora tienes que descansar mañana continuaremos con el entrenamiento. Al día siguiente como Naruto ya no pasaba más tiempo en el pueblo así los aldeanos hacían como si no existiera. Naruto hacer los ejercicios para que su cuerpo se fortalezca. Después de eso Naruto le dijo Kurma ahora qué vamos a hacer. Kurma ahora haz 10 coles. Naruto dijo Shikajibu si así haciendo 10 clones ahora. Kurma le dijo intenta caminar sobre el agua Naruto dijo lo intentaré. Naruto intentó pero no podía mantener el equilibrio. El pensamiento de Kurma si no le dijo cómo debía estabilizar su chakra para que no se caiga en el agua. Tiene una inteligencia. Pero se comporta como un cabeza hueca. Naruto estaba practicando con sus clones. Ya era medio día. Kurma le dijo a Naruto detente. Naruto salió del agua con sus clones. Kurama ahora deshace el Jusus. Naruto ya así los clones se empezaron a disipar. Naruto porque recuerdo todo lo que estuvieron haciendo los clones. Kurama el Kajibusin es un Jusus prohibido. Como te diste cuenta cuando lo disipas los clones toda la experiencia puedes verlo. Así puedes acelerar tu entrenamiento. Pero no puedes entrenar su cuerpo solo. Naruto puedo practicar jutsus así obteniendo la experiencia para aprenderlo con más rapidez. Kurama sí. Naruto cominó sobre el agua y ya sé cómo funciona. Use la experiencia que cada clon vivió haciendo este entrenamiento. Y entendí en qué estuve fallando. Kurama muy bien. Naruto sí. Ahora que voy a hacer Kurama. Kurama le dijo ahora ve a buscar un papel de chakra para que así sepas qué elementos que tienes. ¿Y cómo consiguió eso? Kurama ¿por qué no lo le pides a lo Naruto no puede sospechar de que estoy haciendo algo. Kurama le dijo eso es cierto. Naruto estaba pensando en qué hacer y estaba caminando por el bosque pero en el camino se encontró con cosas en el suelo. Pero Kurama le dijo Naruto espera y revisa lo que hay en esas cosas. Naruto empezó a buscar. Pero Kurama le dijo mira eso es un papel de chakra. Naruto lo levantó dijo esto pero ¿por qué lo dejaron. Kurama de seguro es un ninja que es descuidado. Naruto le dijo ¿qué hago con esto. Kurama le dijo canaliza un poco de chakra Naruto hizo caso. Y canalizó chakra en el papel. El papel se partió en cuatro. Un pedazo empezó a quemarse en otro pedazo empezó a mojarse el otro pedazo se convirtió en polvo. Y el último pedazo se arrugó pero los pedazos que se convirtió en polvo y el que se mojó se comportan en algo extraño. Naruto le preguntó a Kurama le dijo por qué pasó eso. Kurama le dijo no te expliqué cómo funciona. Pero te lo explicaré hay en total cinco elementos tierra, agua, fuego, rayo, viento pero hay que quejen que son elementos avanzados. Si el papel se parte es porque tienes el elemento viento. Si se quema es porque tienes el elemento fuego. Y si moja es porque tienes el elemento agua, y si arruga es porque tienes el elemento rayo, y por último si convierte en polvo es porque tienes el elemento tierra. Naruto le dijo entonces: Yo tengo los cinco elementos, Kurama, sí, pero puede ser que tengas un Kekko y Genka, y porque el elemento agua y tierra se comportaron algo extraño. Naruto dijo que puede ser. Kurama se puso a pensar: De Jono oh, será que tengas la liberación de madera. Kurama del primero caje. Kurama recuerda que es tu bisabuelo. Naruto hace me olvido. Kurama te estás comportando como le dijo a Naruto. El Naruto le dijo pero mi Sharingan ya no lo he vuelto a activar mi Sharingan. Kurama no creas que me olvidé de eso. Naruto entonces desde cuándo lo voy a empezar a entrenar con mi Sharingan. Kurama le dijo empezarás a entrenar con tu Sharingan desde mañana. Y también vas a empezar desde mañana tus elementos pero lo harás con tus clones. Naruto le dijo sí. Kurama le dijo que vas a hacer hoy. Naruto le dijo por cierto mi padre me dijo que pusiera un poco de sangre en el sello Kurama si para qué será. Naruto crees que sea para que seas libre. Kurama no lo creo. Naruto puso un poco de sangre en su sello. Pero salió dos pergaminos del sello. Kurama le dijo. Fin del capítulo chicos estaré subiendo el siguiente capítulo pronto déjense like y suscríbanse para más capítulos.